Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, y claro, estoy con Posible. Como te dije hoy, tempranito, él hace que todo se haga posible. Abre posibilidades. Hoy, por ejemplo, acá en Pinamar, ah, es un día soleado. ¿Será posible que en Entre Ríos sea un día soleado? Pese a las lluvias que hubo el fin de semana... Lo sabremos en un ratito nada más, porque el coach, Jorge Burné, está con nosotros y hace lo posible para poder transmitir este abrir de posibilidades. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Jorge Burné. Hola Jorge, ¿cómo va? Hola Karina, buenas tardes a toda la audiencia. Feliz, sí, como siempre saliendo en la columna de la radio, me encanta, así que muy contento. Y acá también es un día maravilloso, yo le digo a todos mis amigos, aprovechen, aprovechen que quedan poquitos días frescos, ya vienen los calorcitos, así que vamos a extrañar estos días como ahora, que están templaditos, hermosos, que da ganas de hacer cualquier cosa. Así que bueno. Viste que hiciste sí, sí. posible que el día sea igual, tanto acá como allá. Tal cual. Acá necesitábamos muchísimo, muchísimo el agua como en toda la Argentina, así que vino muy bien y ahora estamos disfrutando el, el día de sol radiante. Bueno, Jorge, qué, qué lindo tema, ¿no? Que elegiste para hoy cuando me mandabas la gráfica, decía, qué lindo esto de abrir posibilidades, ¿no? Y que a veces... Hay fórmulas que la gente la ve como al revés, como yo digo, ¿no? Y, y esta apertura de, de tu charla creo que va a venir muy bien para los oyentes. Sí, Cari, acá este es un espacio de educación financiera, ¿no? Desde, con una mirada ontológica, desde el coach ontológico. Y esto nos va a servir absolutamente para todo, para la vida, para la finanza, para absolutamente todo. Eso imposible que siempre creemos y ese lápiz que está borrando las dos primeras letras, ¿no? que somos nosotros mismos, yo siempre hablo del poder de nuestra mente, de poder borrar esas dos primeras letras y transformarlo en posible. Eh, todas esas cosas que queremos concretar, que queremos realizar, y hoy, sobre todo en esta, en esta época que, que venimos... De, hablando de, de esta crisis que se está viviendo en el mundo entero, y que hace ocho o nueve meses que hablamos de lo mismo, pero siempre tratamos de darle un valor agregado, algo que nos pueda eh, sumar, dar un aporte positivo a esta mirada, ¿no? desde lo ontológico, desde donde, estoy, desde donde estoy parado yo, de lo que me está pasando. Y por eso digo que tiene que ver con la crisis, tiene que ver con lo económico, o tiene que ver con cualquier otra cosa de nuestra vida que nosotros querramos lograr. Eh, y eso es, es muy importante esto de, de verlo. ¿no? Yo siempre hablo de que el mundo es mental, que tenemos el poder en la mente, y todas estas cosas que nosotros creamos en nuestra realidad, somos creadores de nuestra realidad. Pero hoy quiero hablar eh, puntualmente eso, ¿no? de eso, de cómo podemos abrir esas posibilidades, qué herramientas tenemos. Y para esto es necesario que nosotros este, eh, eh, nos vayamos hacia adentro, hacia nuestro interior y veamos dónde estamos parados cuando, cuando conversamos con nosotros mismos. Esas conversaciones internas que tenemos, qué nos estamos diciendo, qué lenguaje usamos para hablarnos a nosotros mismos. Estamos en ese lenguaje descriptivo, donde solamente hablamos de esa realidad como describiéndola de la crisis y de lo mal que están, y que los colectivos, y que los aviones, y que los puertos y que la que el comercio y que, el, que las canchas de, de fútbol, o sea, estamos describiendo esa realidad y ese es un lenguaje descriptivo que no nos abre ninguna posibilidad, simplemente nos enfoca en todo eso que está pasando fuera de nosotros y que son situaciones en las cuales nosotros no tenemos ninguna injerencia ni podemos accionar para que eso cambie, simplemente lo podemos observar. Entonces ese lápiz que significa en la gráfica, que por supuesto los oyentes no ven, pero que es el que va borrando las dos primeras letras de imposible, in, in, transformarlo en posible, ¿no es cierto?, tiene que arrancar en nuestras conversaciones internas. Tienen que arrancar en ese lenguaje que estamos utilizando para comunicarnos con nosotros mismos. Y en vez de ser un lenguaje descriptivo que solamente se enfoque en el afuera y donde nosotros no tenemos responsabilidad. Porque en ese lenguaje está todo hacia afuera. La culpa es de todo lo que está pasando ¿no? y nos enfocamos en eso. Entonces poder lograr cambiar ese lenguaje y empezar a hablarnos con un lenguaje generativo. Ese lenguaje que crea una nueva realidad, donde nosotros... Más allá de las situaciones, nos hacemos responsables de accionar para que eso cambie. Entonces, bueno, esta crisis sí es real afuera, pero no importa lo que pase, simplemente importa qué voy a hacer yo con eso que está pasando, cómo me voy a cuidar, cómo me voy a hacer responsable, responsable de mí mismo. Y eso va a ser de que yo pueda expandir esa responsabilidad, esa, ese metro cuadrado que yo me tengo que ocupar de todo eso que sí yo tengo que hacer, y donde yo me hago cargo, porque es el único que yo puedo resolver, en lo que compete a lo que yo tengo que hacer. El único dominio en el que tengo el poder de transformar es el, el mío. Entonces es ahí donde empieza todo, en esas conversaciones que creo que en este momento es importantísimo que cada uno pueda hablar. Y hay otros países que tienen otra cultura y que las, las personas asumen responsabilidades, eh, se hacen cargo, y nosotros por ahí nos está faltando esa, esa parte ¿no? de, que, de que tenemos que hacernos cargo. Esas conversaciones internas donde empezamos a hablar este, con nosotros mismos qué es lo que tenemos que hacer para transformar esa realidad. Y si todos hacemos lo que tenemos que hacer, todo esto va a empezar a ser distinto. Tiene que ver con la salud, con la crisis que hay hoy a nivel mundial con la salud, que no es solo nuestro. Entonces veamos qué, dónde podemos aportar, de qué nos vamos a hacer cargo, de dejar que los que tengan que hacer hagan y nosotros hacer caso con lo que nosotros tenemos que hacer, que es mínimo y es simple y es básico y es sencillo, pero lo tenemos que hacer porque eso es lo que nos compete. Entonces, ese lenguaje generativo que lo vamos a usar en la vida, en la crisis, en la salud, en todo esto que nos está pasando, también lo podemos llevar a la parte financiera, a esta crisis económica que estamos viviendo, y que muchas personas están atravesando momentos muy difíciles. Personas que tienen comercios, personas que tienen empleo, que no saben qué va a pasar. Entonces, eh, ¿dónde estamos parados ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué lenguaje estamos usando? ¿Con qué nos estamos conectando con ese lenguaje? Nos estamos conectando con el pasado, donde están nuestras experiencias pasadas, nuestras, eh, todo lo que nos fue pasando, todas las cosas, eh, esos paradigmas o todo lo que pudo haber sido y no fue. Eso es mirar hacia el pasado y en el pasado tampoco podemos accionar. Es como no podemos accionar afuera, tampoco podemos accionar en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar esa mirada, enfocarnos en el hoy, en este momento que sí podemos accionar, con una mirada hacia el futuro. Una mirada con un lenguaje generativo que podamos modificar esa realidad que estamos viviendo hoy y que podamos apuntar a un futuro mejor. El futuro para mí, ¿qué es lo que voy a crear en este momento, en el hoy? Y eso es una decisión. Cambio mi manera de pensar. Cambio mi manera de comunicarme conmigo mismo. ¿Cómo voy a hablarme? Voy a hablarme con una mirada positiva hacia el futuro. Y ahí voy a empezar a co-crear eso que yo quiero crear en mi vida. Y es ahí donde está el secreto, ¿no? Mirar al futuro y poder diseñar eso que quiero, que quiero vivir. Y empezar a tomar acción. En la salud, cuidándome, por supuesto, haciendo lo que tengo que hacer. Y en, y en la parte económica, en ver cuáles son las posibilidades. No esperemos que todo vuelva, porque cuando vuelva no va a ser igual que antes. Ya lo hemos explicado muchas veces. Y en este momento tenemos que tomar acción, hacernos cargos de nosotros, de nosotros mismos, no esperar que nos solucionen, porque está todo muy mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, hacernos cargo, empezar a, a, a hablarnos de esa manera y buscar a ver en qué podemos emprender una acción que nos solucione el futuro. Me quedo con esto que dijiste, ¿no? que por más que vuelva, ya no es lo mismo que antes. Y realmente me hiciste pensar eh, que hace un año atrás ya no somos los mismos nosotros que hace un año atrás. Cambiaron las cosas. Esta pandemia o, el, o la re, reacción laboral nos hizo ver otras cosas de otra manera. Entonces, por más que vuelva, mi actitud delante de las mismas cosas va a ser diferente. Al Todo ha cambiado, Camila. Yo tengo agrupaciones, ya sean deportivas, políticas o, o lo, que, lo que sea que nosotros tengamos que hacer reuniones, eh, por ejemplo, yo estoy en un pueblo de la provincia de Entre Ríos. Cualquier reunión que tenga que ver con el deporte, con la política, o con lo que sea que uno uh -huh. se dedique, había que hacer una reunión provincial y nos juntábamos o en la costa del Paraná o en la costa del Uruguay y había que viajar, había que disponer de un día completo. No todos uh -huh. podían ir, nunca se hacía completa. Y esas reuniones hoy en día las simplificamos. No tenemos gasto, no tenemos que coordinar vehículos para que viajen menos, para que el costo sea menor. No tenemos que coordinar, que le tenemos que dar el almuerzo a las personas que lleguen. No tenemos que coordinar absolutamente nada. Hoy hemos hecho uso de, las, de todo el potencial que nos da esta nueva era maravillosa de la información y nos podemos conectar de una manera maravillosa. Entonces eso... Yo creo que eso vino para quedarse. Claro, ¿cómo vas a volver cuando ya vas a decir, pero es gasto, como vos bien decís, es gasto de pensar en la comida, lo hacemos así listo? Sí, algún día si nos queremos encontrar, darnos un abrazo una vez al año, lo vamos a hacer. Pero vamos a hacerlo práctico, vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacerlo económico. Y eso va cambiando, entonces el mundo no va a ser distinto. No va a ser igual, perdón, va a ser distinto todo. Entonces tenemos que adaptarnos a eso y ver de qué manera nosotros podemos acomodarnos en eso, qué habilidades podemos adquirir. Yo te digo que estoy en el mundo de, de, de, de los emprendedores, estoy en el mundo de los, de, de los negocios online, del e-commerce, que es el comercio online, y ha tenido un crecimiento exponencial en estos meses. Las personas que están en ese tipo de comercio han tenido un crecimiento y un desarrollo impresionante. ¿Por qué? Porque muchas personas que no veían como una opción hoy están en ese tipo de negocios. Y es un negocio que va a vincular, así como vinculamos todo a través del Internet para juntarnos, va a vincular los productores, va, va, va a vincular a la persona que tiene un producto o un servicio con la persona que está buscando ese producto o ese servicio. Se elimina Bien. una cadena grande de comercialización. Y esto, vos me decís, va a traer crisis, porque muchos negocios van a, van a, va a empezar todo como, como si ya pasó la cuarentena y se vuelve a normalizar. Pero la persona está comprando hoy en Mercado Libre todo. ¿Por qué? Porque le facilita no tener que ir al súper, no tener que ir a la, a la ferretería, no tener que ir a ningún lado. Y ya se acostumbró y ya tiene las plataformas de pago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tengo un pequeño comercio, tengo que meterme en el negocio online, tengo que tener desarrollada la imagen de mi negocio, tengo que buscar ponerlo en el, en el circuito nuevo del comercio, que pueda estar en Google, que, que a la persona que digite helado, si yo tengo una heladería, le aparezca que la mía es la que está más cerca de su casa. Sí, que sí, sí. tenga todos los servicios. O sea, tengo que meterme en ese sistema, porque si no lo voy a padecer, voy a pasar esa crisis. Tengo que adaptarme a esos cambios y este es el momento que tenemos que estar observando todo esto para poder tener alguna ventaja en este nuevo modelo de, de economía que va a ser las personas que puedan desarrollar redes de mercadeo bienvenidos sean está creciendo en una forma increíble increíble yo esta tarde tengo una eh, tengo que ir a hablar a otro a otro eh, Instagram, una persona que me invitó para que hable justamente de esto, y es una persona que se dedica a la, al, a, a la venta, da ¿Sí? cursos y talleres de, de ventas, y me invita a mí como experto en network marketing para que le explique todo este fenómeno que está ocurriendo con, con la, las redes de mercadeo y son redes que ya viene que están siendo que se vaticinó que iban a ser el negocio del siglo XXI. entonces esas son las cosas que yo invito a las personas que puedan ir accionando que puedan cambiar ese lenguaje descriptivo de la realidad y puedan utilizar un lenguaje generativo que salgan del pasado y que se enfoquen en una mirada hacia el futuro dónde puedo insertarme yo en este nuevo modelo de mundo que va a, a surgir una vez que todo esto pase porque la Muy vacuna bueno. demorará un mes, dos meses, tres meses, un año, pero en algún día vamos a volver a salir todos y abrazarnos y a estrecharnos y va a parecer todo un sueño. Tal cual, y pero eso tenemos ocurra, que sí. tenemos que estar insertos en ese nuevo mundo que quedó después de la pandemia. Tenemos que tomar conciencia de los cambios que están ocurriendo. Hay personas que hacen que las cosas ocurran. Y hoy están accionando para que esas cosas ocurran. Y hay personas que se quedan mirando cómo ocurren. Y hay otras que ni siquiera se enteran que ocurren. Entonces, ¿dónde estás parado? ¿Cuál es tu mirada hoy? ¿Cómo te estás conversando vos mismo? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Estás en esa excusa? ¿Estás en esa, en esa descripción de la realidad? ¿O estás en ese lenguaje generativo que te abre posibilidades? que crea un mundo diferente, que te ayuda a crear eso que vos querés que pase. Entonces, a eso es lo que yo quiero invitarlos hoy, que nos paremos en el presente mirando hacia el futuro y hablándonos con un lenguaje generativo para crear esa realidad en la que queremos vivir. En todos los ámbitos de nuestra vida. Genial, Jorge, la verdad que muy lindo lo que decís, y nos vamos con esto, ¿no? Pararnos en nuestro presente mirando hacia nuestro futuro, que es muy, muy bueno y espero que toda la gente se pare de esa manera. Gracias, Jorge. Cari, a lo largo de la historia, millones de veces las personas se repitieron, no hay futuro, está todo terminado, estamos mal. Y desde ese pozo, cuando se tocó fondo, se llegó otra vez a ser potencia. Lo hizo Japón, lo hizo Alemania, lo hicieron todos los países. No nos preocupemos por las situaciones, ocupémonos no de nuestro metro cuadrado. Tal cual, para después expandir. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, gracias Cari, gracias a vos y un saludo grande para toda la audiencia. Así pasó, así pasó nuestro coach, Jorge Burnet, por la tarde del Magazine en Educación Financiera. Quédate con nosotros. Hay mucho más mix, ¿saben?